Estamos comenzando otro mes que ya uno dice, ya vamos casi en la mitad del año y, y qué bien. Miramos para atrás, hoy, oh, pero si recién fue el año nuevo, pero ya viene el año nuevo. Ahí estamos. Por lo importante, hermanos queridos, el proceso que nosotros día a día tengamos. Entonces, en este bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche, que comenzamos un mes más. Es mirar hacia atrás estos tres meses que hemos tenido, cómo hemos estado, qué cosas quisiéramos ir mejorando más. Y digamos, señora, ayudamos en este mes, en este tiempo que ya nos queda poquito, en este maravilloso tiempo de cuaresma que hemos estado. Ya estamos, ¿eh? ya, ya no andamos así, sino que andamos ah ¿eh? con la mochila ya más desocupadita con todos los ayunos que hemos sido. Y veamos hoy día qué nos va a decir... Nuestro amado Señor en esta palabra maravilloso que tenemos, que nos ayuda y nos ha ido, hemos ido acompañándolo y ya viene esta semana que es la crucial, que ya estamos preparados para acompañar al Señor ahí y no arrancarnos ni decir no, no, aquí no, esperemos el domingo, no, ya viene a acompañar al Señor en toda su semana y mira, y ya al final Jesús, como subtítulo en Juan 17, Jesús ora por lo suyo. Está orando por ti, hermano querido. Está orando por mí cuando ya ve que ya va a llegar ese momento de entregar todo, todo por amor a cada uno de nosotros. Y Mira, en Juan 17, 15, Jesús, Él está orando al Padre pensando en ti, hermano querido. Y le dice... No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no pertenecen al mundo, como tampoco yo pertenezco. Haz que sean ellos completamente tuyos por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Él está hablando ahí en lo más íntimo con su padre ya viendo todo y viendo todo lo que ha hecho lo que le corresponde y piensa en ti y le pido no te pido que los saques del mundo que los lleves ahí a algunos sí para que sean religiosos religiosas, en mitad años que siguen sino que ahí dentro del mundo los defiendas del malé ahí está ahí está ese Jesús amado ese Jesús que está lleno del amor, de la paz, quiere que vivamos aquí en este mundo, hermanos queridos, para poder llevar su mensaje de paz y amor a tantos que lo necesitan de consuelo hoy día. Que están ahí a ah, en una tierra seca, seca, que no saben, miran para allá, miran para acá y no saben para dónde ir. Y Jesús en este minuto le está pidiendo a Dios, no la saques a Juan, a la María, a la Trinia, a la Josefa, a la Josefina, ahí a la Martita, a la Alo, No los saques del mundo, sino que ayúdalos para que el maligno no los saque de ahí, no los lleve por el mal camino, sino que sean ellos los que ayuden a volver al buen camino a los que se han ido. Así que digámosle Jesús, en ti confío. y al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti Señor, ven y ámame, ven ¡Gracias! recibir ese gran amor que es para mí ven tú sobre mí hazme al fin sentir mucha vida dulce vida en ti Señor ven. Ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón.